¿Por qué? Porque si el precio es más barato, ese producto les resulta más atractivo a los consumidores. Esas manzanas les resultarán más atractivas y comprarán a lo mejor menos piña, menos yogures o tal, sino que de postre comerán manzanas. Habrá una cantidad demandada mayor, ¿vale? Pero si el precio es inferior al precio de equilibrio, a menos productores les interesará producir y vender ese bien